¿Qué es eso? ¿Alguien se está fornicando a un elefante? Uy, ese cerdo lo están violando <risa> Uy, en la cabeza y se va con todo y ¡Cabra, vuelve! Ven aquí cabra Vamos a tener una plática tú y yo Los venados parecen leones Eh? Uh, I. <laughs> <laughs> oh, <Whoa>. uh, Okay! <laughs> Holy shit, man! Oh, wait, it's stuck. It's stuck. I can't, I can't. Ah! ¿Hacer mi personaje otra vez? No manches, y estaba vestido pro. Acuérdate que golpean no sirve. Le pongo random y me hace mi personaje todo obeso. Y de 35 años, no manches. Obeso y de 35 <risa> ¿Y qué tal? ¿Hasta ahora qué te parece? Pues si lo sigo jugando es por algo, ¿no? Porque, Porque te gustan los mens. Me lo gusta. Ah. Miren, un buen inicio en SCOM. Lo que tienes que hacer, apareces en medio de ningún lugar Con nada, ¿no? Buscar roquitas Así en el suelo Así, random, dice search for rocks Le das y te saca dos o tres piedritas, ¿no? Luego Vas a crafting con las dos o tres Le das a la primera herramienta que está acá arriba Que es stone knife, un cuchillo de piedra Le das craft Ya que lo tienes, destruyes tu ropa clic derecho, cut into racks es hacer una mochila improvisada. En Chidori, miren cómo. Pone una mano así, la otra encima, luego para abajo y así. Como si moviera algo. Y luego evita que te maten porque si no tienes que repetir todo. Sí. Y es estúpidamente lento hacer todo aquí. Tienes que hacer como 10 pasos para hacer una cosa. Voy a hacer un video de cómo empezar en Scum. Ya eres parte del de sebas Nice. Creo que hay como... Ya te vi. A tu izquierda. Hola. A ver. Chupe una pija aquí. Una vaca. A ver, para echarle la granada. Ahí está enfrente de mí. Ya, estamos a una distancia muy, muy lejana, pero ya. Casi, casi extrema. Es un burro. Uh, por ahí. ¿Al suelo, Gil. No, manche, se dio cuenta. Se fue corriendo hacia la granada. ¿Qué clase Uy, de burro es? ha una puta granada. Güey, el pinche burro está muerto. ¿Ah, sí? Lo maté, no puede ser. Dice que tengo algo físico que me duele. ¿De cuánto salió? Bueno, si matas a un burro te da como para que coman quince cuantas personas. <ríe> Aquí mismo entra en nuestra comida. <ríe> <risa> Los dos, ¿Y qué tal el día? ¿Qué tal la noche? <risa> ¡Corre, putanos! Sí, solo una vez, Francisco Hay otro meca acá Mira, ves ahí están pegándose Sí, eso es más alto Va hacia ti, ¿eh? ¡Eh! Sí. perra! Voy a entrar por el último Y aquí ¿Y no hay onda? nada ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bienvenido, Tommy Aunque el del otro lado nos podría ver Y eso alertaría a los otros menus que están aquí ¿Se detuvo? No, no, no ¿Está bien? Sí, un poquito Shit Solo unos cuantos pelos. Ay, hijo de... Entró. ¿Entró? Ya nada más se quedó ahí viendo. Lo malo es que ahora tenemos que encontrar luego, luego un arma. Porque los otros menes están por aquí. Ese te vio a ti. Sí. Ahora va a entrar. A ver, dos segundos, eh, no. no hay nada. No tengo verlo. el otro pendejo también puede entrar. <ríe> uh -huh. Está buscando. Uy, ahora dijo otra cosa más satánica, ¿no? Ciego, <ríe> digo, digo, digo. de salir, pero no funcionó muy bien el plan. Sí. Sí, Cristian. Uy, me van a violar. Dos mecas aquí parados en la puerta. Alguien me mató. Advaron me sí. disparó, sí. Me faltó un que? Yo llegué directo a lo bueno por... ...jalada de linker. Mhm. Uh -huh. Oh, mira un pinche zombie que me vio. ¡Vevantate, puto! ¡Muere! ¿Ese eres tú? ¿Estás por unos tubos? No. Ahí es la... alguien. Alguien que me dijo hello. ¿Estás cerca de mí? Dile, no, no, no, no. Dile, hello. ¿Con cuál? Con B de burro. Wow. Hit, hello. <ríe> ya te vi, ya te vi el nombre. Estamos cerca. ¿Tienes un arma? Yes. <ríe> ¿Qué <t> <ríe> estás diciendo? Dijo okay. bye. hi Is someone here Estoy aquí haciendo mensa. Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Hello, Dejame largo, a la verdad. La pon, pon, pon, Aquí ¿A qué está? ¿A qué está? Dile, hola, trae hola, un hola. arma, trae un arma. Dile, hola, don't kill me, please. Ven a mí, putanos. Ahí voy. Hola. Ahí voy. ¿Traes un arma tú? Necesito que le dispares <risa> Salúdalo Ya lo saludé Hello. y me dijo que si tenía un arma Que va Y después creo que me estaba apuntando Hello Atrás, a tu izquierda A tu izquierda, menso, a tu izquierda. Menso. menso Y Soli, dime hola Hello, I'm friendly oh, oh Hello um, Hi oh, oh, Stop, stop hola. uh, wai. Ay, un friendly man. Ayer, uh, yeah, mi turno. Está por la izquierda. Hola, hola, hola, hola. ¿Caint man? We... Uh, I just meet this man and you... Ok, I'm scared. Sí, tiene arma, uh... ¿verdad? Está vestido militar completo, Hit, no me digas si tiene arma o no You guys are buddies. What? Sorry You guys are buddies What? You speak too loud, I can't hear you If you want, I can give you all my weapons Hit, you don't Move it Ponte a salvo, Sebastián, corre. Pero cerca de mí, no hacia cualquier lugar, eh. <ríe> está aquí, estoy aquí. If, if I have what? Uh, friends? No. Nah. I don't have friends in this game. He, le puedo meter un batazo en la cabeza. Activarlo. No? <ríe> <ríe> Aguanta. Lanzale la pala, que se distraiga conmigo. <ríe> Dile que si quiere ser nuestro amigo, ya está cerca de ti no te mata. De aquí conmigo, no, no, no, este. Está, está yendo donde estás tú. Oh, fuck. <risa> Pero espera, creo que me quiere disparar desde la ventana. <risa> <risa> <risa> ¿No quieres venir a meterle un palazo en la nuca? Sí, sí tengo mi pala y mi otra cosa Pero creo que no va a salir muy bien esto Maybe no tiene armas realmente Igual, y ¿sí es cierto, igual la escopeta estaba vacía y ¿eh? mi bala así Sí <risa> A ver, voy a la, <ríe> voy a la estación de policía a buscar una pistola. Ah, son dos. Acá hay uno de first pound que trae una, un, una pala. ¿Dónde estás? Hello. ¿Y dónde estás? Acá con este men. Mira, viene el first dónde? pound con la pala. ¿Y pero en dónde estás, literalmente? Están viéndome a mí. Pues por la entrada del pueblo. Oh shit, I did not see you there a guy with a shovel. You speak? Help me, please, help. I'm really bad fighting zombies, please help. Yes, I am friendly. Yes, man. Hey man. Uh, help me. We know you're help. friendly. I'm friendly also. What? Help. Speak of your name, soldier. Okay. <laughs> <laughs> oh. Okay. <laughs> Holy shit, man. What? What? Damn, dude. That was a one punch, dude. What the fuck? I'm gonna <risa> go with pala, <risa> mata, <risa> lo maldito. O sea, lo que se cura. <risa> a <risa> ver, <risa> quiero ver si. Me van a matar. Dice que no nos suicidemos. <risa> I feel bad. Damn, dude, that was a one punch. Ese cabrón me mató de un puto golpe en la cabeza. Pero no hay necesidad. Hey, dude, you wanna... Hey, guys, so do you I wanna come up close to the airfield? Yes, right? Yeah, yeah. Damn, that was cool. Dude, I never threw a spear in this game before. That, that, was, that was actually so fucking cool. I'm gonna throw it again. Oh wait, it's stuck. It's stuck. I can't, I can't. Hijo de perra! ¿Qué? He caught my spear, dude, that was crazy. ¿Qué te hizo? Me trató de matar. Hey, can I can I get my spear from your torso? Hey oh no, you, did not, you did no, not, you did not just do that! Ay, huevón a matar. Right, fine. Fine, this can be a fair fight. We can have a fair fight. Broski, what the fuck? <laughs> <laughs> <laughs> Hijos de perra. Hay cosas buenas Uy, ¿por qué me daban la luz? Creí que estaba abierta Sí, ya tengo super en dos segundos Ah, ¿esto es que ¿Un cargador? Un cargador de M9 Esta es la M9 Ya tenemos tu cargador Y de AK y este es el acá, No, este es el MPC. Bueno, tenemos que ir al aeropuerto. Vengar mi muerte con esos menes. Y vengar nuestra muerte anterior con los del aeropuerto. Que Christian está ahí, eh. Uy, acá hay gente Christian. cerca de mí. Pobre mato. Miren. Chaleco antibalas. Me que cabe un buen más al chaleco. Estoy viendo el patrón ¿tú? No Pero creo que voy a poder sacar un video Suculentón Para YouTube Lo peor de este juego y creo que lo que más tiempo toma Es moverte de zona a zona O moverte de donde sea A donde sea porque está muy lejos O sea realmente el mapa es muy Muy muy muy muy grande Como para moverte a pie Que no haya medios de transporte En serio y que cada vez que mueras, tengas que tener puntos de fama y mil mierdas para poder regresar. Quiero hacerme una escopeta improvisada y resulta que el juego es tan realista que no tiene escopetas improvisadas. ¿Qué es eso? ¿Alguien se está fornicando a un elefante? Uy, ese cerdo lo están violando. <risa> Nunca he escuchado cerdos que le hagan Uuuh. Oigan, ¿tenemos un sonido de cerdo? No, pero si quiere yo actúo un sonido de cerdo Mire oh, Perfecto, claro que sí, ven, contratado Un venado Y allá va otro, enfrente de él va otro este es el de los cuernos, este es el papá De los pollitos Ah, no es cierto, es una cabra ¡Uy! ¡Oh, en la cabeza y se va con todo y Cabra, vuelve Asustó al venado Esa es mi cabra Muerta Muérete ya, ya me quedé sin armas O tal vez no querían tener Sonidos reales de animales Reales por el copyright ¿Qué tal que una cabra Los demandaba o un cerdo Los demandaba por sonidos de cabra Sonidos de cerdo Ven aquí cabra Vamos a tener una plática, tú y yo. Llevas todos mis objetos ahí. Oh, los venados parecen leones. Cabra, cabra, cabra. Ya, muerte. ¡Ay! ¡Ja! se mamó! <risa> Ahí, si ven a Christian, díganle que ya estoy en el aeropuerto. Los mechas tendrán respawn. Alguien me estará snipeando desde este momento. Podré entrar como sin nada, según lo que nos dijo Christian. En algún momento habrá aviones reales en SCOM. Esperemos que aquí no me vea. En lo que da la vuelta y me meto a, esa, a ese edificio de la izquierda. Salvaste, <risa> ya ni vi quién estaba donde, ya vamos rápido. ¿A ver? No pasa nada Ahora sí Un, un cuchillo Vamos a conectarme aquí Salones de hippie, mierda, dónde están las huellas militares, el rifle de cazada. Básicamente lo mismo, ¿no? Ne un car... libro 22 si sí, lo tienen todo mm. me está dando unos lagazos ¿eh? puedo recargar Miren que el Meca, uy está exacto donde se para no o oh, escucho algo No. Tactical Pants Tiene lo mismo, le cabe lo mismo que este Si sí, me dijo Natalia SVD SVD ajá. Rifle de Sniper MP5 Magazine y 9 milímetros SVD Unos guantes de la MMA para pelear. Uy, ahora sí una moche Ahora sí nos estamos entendiendo. Haré todo lo que se me ponga enfrente. Obviamente que, que combine, ¿verdad? Granada de humo. Que lo pueda combinar o algo. Otra granada de humo. Una M9. Mm, ya tengo balas. ¿Cuántas balas tengo? ¿Cómo es eso? Ni idea. Me acabo de mover bien feo en la caja, tan feo que ya está oficiado ahí de proveer. Chaleco. Balas Botas. Botas durables Nada. Otra SVD Ajá. Y balas Está entre 4 y 5 balas que tengo Esta está usada, eh. Si se le ve la mitad de la vida es que alguien la traía. Dejen que pase el mecha o se dé la vuelta. Escucho bien, Sebas Un AKM, sí, una mochila más grande Tal vez Dejen que pase, dejen que pase Y se para Hay un mec exterior Hay un meque exterior Hay un mec exterior Uh aquí está Uy, uh, mira cuánto espacio y no caben No caben Ahí El chaleco militar balístico es el mismo Un cargador de M9 Una M9 <ríe> Es más grande, sí <ríe> Más grande que todo mi cuerpo ah. mm. E490 ¿Esto es una escopeta? Dice que algo en situaciones críticas. Sí, es una escopeta. ¿La puedo llevar acá? No, qué asco. ¿Por qué el espacio para armas solo puede ser acá? Creo que a lo que me voy a arriesgar y todo va a ser a ir con la... Con la pistolita es que lo malo es que cambio y se cae esa. Voy a tener que soltar esto. Meter esto aquí. E irme a pistolita. Recargar y listo. No, pero me la voy a llevar en la mano. Counting Scope. No le queda. ¿A qué le queda esto? A rifles con el reel correcto. Me hace falta el reel. Balas. Más balas. A ver, ¿cómo sé qué balas usa? 7.62 por 54 Estas son las buenas Tengo nada más 9 balas de esas Entonces en ese caso como si sí tengo balas vamos a recargar Ah creo que ya la había recargado hace rato verdad El tiene más espacios. Soya. Ya quién sabe dónde se metió Cristian que ya no ha hablado desde hace un rato. MMI. Creo que viene hacia acá. Vamos a ver de este lado si se puede salir. Si ves una escopeta por ahí, me la guardas. Uh -huh. Ya tengo una mochila grande, muchas balas, una mochila pequeña, un casco. Deja que se vayan los mecas. Ni creo que voy a tener que... O voy a cruzar hacia... Ah, se fue para acá. De este lado no hay mucho. Creo que estos son los hangares buenos estos de ahí enfrente. La escopeta la dejé, creo Aquí Pero es que... Ah, pues sí, para que llevo este palo Si sí puedo llevar una escopeta No tengo balas No, no tengo balas de escopeta Tengo ahora sí de todo, eh, menos balas de escopeta Los hangares de la orilla, dice Christian A ver, Christian, ¿está vivo o no? ¿Tú también ya estás en este y estás cerca del aeropuerto o no? Aquí. Chichina, es un jabalí ¿no? Me lo crucé de frente ¿Cómo voy a cruzar? No, la voy a dejar abierta Quiero ver nada más Hacia dónde va el meca que está acá enfrente de mí Ese es el principal para que yo pueda salir Y cruzar Que si me cruzo hacia allá Me voy a llevar un, un buen Número de zombies Creo que estos ya son los buenos Los hangares Los mejores hangares de aquí Ya me está dando Yo creo que el memory leak Porque me bajaron los frames Mucho Opa. Opa. Shit. ¿Mm? ¿Cuánta munición tienes? Algo más o menos, ¿cuál necesitas? no tengo escopeta no, o sea, no hay una escopeta extra ah, no creo que aquí unos madrazos okay. yo parezco como un Call of Duty antiguo y tu pares. <ríe> sí. Ah mira, yo tengo cargadores si y esa cosa. Ten. Ahí en esas bolsas hay buenas cosas. Ten. ¿De cuál? Están llenas, no sé. eh. Gracias. ¿Tú de qué balas usabas? Ah, ¿para esta cosa? No sé cuál. Eh... ¿no? No sé qué. Así ten es, ten... 7.6254 son las que estoy usando. Pero te puedo dar una 5 No, 7 puntos Necesito 7 62, 39 Aquí hay unas Y aquí hay otra listo ya son esas las que tengo ¿Este, ¿no? esto esto sí. por qué no se acomoda ahí un load ¿Ya lo vamos a chugar al mecha o qué? Mmm, como que ese mecha violó ¿Tiene? a alguien. ¿Tienes una mira larga? Mmm, sí, pero no tengo el acople. No, de hecho, Creo que esta cosa ni copla tiene. Ni necesita. Ahí está. Ah, espera. No, vaya verga. Agárrala. <risa> En estos de enfrente, en las, en las bolsas, hay buen loot. Pero viene un mecha. Este ¿Qué, qué, ¿Qué tamaño será el putazo de este rifle? A ver, dispárale al mecha. Ay, ¿por qué al mecha? Para probar. Aguanta. No te vayas a levantar, eh. Yo también le voy a disparar. 3, 2, 1, ¡Go! <risa> cierra, cierra. está corriendo ahí. ¿Pero puede ser Cristian? Dice, me dio un meca, muero desangrado, 14 de vida, no tengo curas. Ven hacia acá. Seguramente era él el que iba corriendo ahí. <risa> oh. hey. Hey, puto. Está rodeado de zombies, dice Sebastián. ¿Por dónde lo viste al corriendo? Voy a traer a los zombies. No, no, no, hay que ir a salvar a Christian. Dice que va a morir Hijos de puta No, espera. Me arrepentí No veo dónde puede haber zombies. <ríe> Bienvenido, papu ¿Por qué te estás muriendo? Ay, puede estar en esa zona de allá, del fondo Mira, aquí está una mochila gigante. ¿Qué haces desnudando a ese zombie? ¿Qué vas a hacer? Comer. no hablando, voy a quedarme aquí tirada. No, oh, ok. Si quieres, avanzarte, tú, luego te alcanza. No puede ser. Pierdo a mis amigos, esto no se va a quedar así. Ok, está bien. Suan. Yeah. Ahora a ver, vamos a ver Cómo me puedo hacer Un shelter Este Improvisado, con cuerda Con palos y ya Con palos cortos, palos largos y cuerda ¿Me servirá cuerda improvisada? Sí me sirve cuerda improvisada Uy, yo creo que mejor me voy a salir Me hago el shelter Y así ya puedo revivir aquí cerca Adiós, idiotas. Oh. No me mates, meca, por Dios. Que me perdió y podemos hacer ya una una camita aquí ponte en primera persona para apuntar si sí, sería mejor miren long long small long small small small Que creo que no me va a alcanzar, va a ser para hacer la ropa. La cuerda improvisada, a ver. Ay, tengo heridas, vaya, vaya. 6 y 10 de los largos, eso es lo que me faltó. No, no soy bilingüe, pero creo que entiendo muy bien varias cosas de inglés. 5, 6, 7, 8, 9, uno más Lo peor sería que ahorita llegue un jugador y pum, adiós Uno más, uno más, uno largo más Mmm... Me estoy deshidratando Y tengo Z también Craftear aquí A ver, ya tengo las dos de esto ¿Cuántos palos tengo? Ahí Ahí está Ahora sí podremos Revivir aquí pero creo que los puntos de fama necesarios son más altos. A ver cuántos me da por craftear esta wea. Tengo 115 ahorita. A ver cuántos me da. Y la voy a poner abajo de ese pino. Espero que no se ponga aquí exactamente donde lo estoy haciendo. Ah, sí se puso exactamente donde lo estaba haciendo. ¿Lo podré tomar? Tanta wea. <risa> pues ves, es lo que digo. What the fuck. Y lo hubiera puesto más allá Pero no sabía que se construía aquí Y aparte no me va a caber Para llevármelo Ya no tengo nada de tomar Debería ir a un río Que esté cerca Pero no tenemos río cerca en este lugar El más cercano Es el punto azul que se ve acá Y yo estoy aquí y aquí acá, eso es un viajecillo.